Hablamos con el señor Eduardo, que nos acoge aquí, en este bonito hotel y esta gala, que, bueno, es una especial gala, porque han participado tantos niños, y tanto Chester y Michelin, que realmente va a ser un referente todo el año, yo creo que va a ser una de las galas más destacadas, ¿no, Eduardo? ¿Cómo ha sido organizada? Desde luego de las más destacadas y de las más especiales, llevamos un año trabajando en este, en este proyecto, y es cierto que el equipo ha puesto muchísima, muchísima energía, el uh, concepto de que sea una mezcla de... ...evento gastronómico y que al mismo tiempo apoyemos a, a la ONG Pequeño Deseo... ...hace que todo el equipo de Villa Paderna se haya volcado... ...desde el equipo de limpieza, los conserjes y sobre todo nuestro, nuestro equipo de cocina... ...que está muy emocionado de poder tener a 40 jefes de cocina con estrella Michelin" que este, Esta gala también tiene un mensaje de conciliación a los niños para aprender a comer bien, ¿no? que yo creo que se ha basado un poquito la cocina y todo lo que se ha desarrollado ha sido también para que aprendan a comer bien ¿no? en esta vida que hablamos tanto de obesidad. ¿eh? Claro, date cuenta que hoy justo por la mañana hemos tenido un taller en esta misma terraza en el que aproximadamente unos 150 niños han venido para cocinar con los chefs y efectivamente es como tú decías, el mensaje es un poco... Tratar de ayudarles a, a entender y a concienciarles en que la, co, la cocina y comer con, con vegetales, comer frutas, comer en, a fin y a cabo eh, de una manera sana, es saludable y que también puede ser divertido. Y es un poquito la lectura que tratamos y el mensaje que tratamos que ellos se lleven hoy después de los talleres que han hecho con, con los jefes de cocina. Bueno, son muchas las de ella Michelin que participan, ¿no? Creo que son 40 y 150 niños. 40 jefes de cocina que vienen de todas las comunidades prácticamente de, de España, esta noche cocinarán los chefs con estrella de aquí de la provincia de, de Málaga, así que sí, es una constelación, nunca en el hotel hemos tenido tantas, uh, tantos uh, cocineros con tantas estrellas Michelin, y es verdad que justo por allá mañana me decían que solo después del evento de entrega anual de la entrega de, los, de las estrellas Michelin, hay un, re, un encuentro tan uh, numeroso de jefes de cocina con estrellas, así que, claro, es que estamos uh, contentos, orgullosos y muy felices de que, de que estén aquí. Ha pasado para vosotros también la temporada, ¿no? Como te lo imagino que ahora ya que arranca la temporada está lleno, vienen épocas de bodas, comuniones. Sí, la verdad es que después de la Semana Santa que ha sido muy buena, mejor de la mejor del de año pasado, que ya fue una que batió que batió récords la verdad es que hemos tenido un, uh, un comienzo de temporada brillante y las expectativas que tenemos también para el verano son muy buenas. Efectivamente ahora empieza la época, de, la época de bodas y de ceremonias sociales y luego ya entramos en pleno verano desde finales o mediados de junio con, como decía, muy buenas uh, muy buenos pronósticos para también cerrar un, un buen año. Gracias por enhorabuena. La verdad es que todo lo que se hace aquí, las navidades fue precioso y todo lo que aquí hacéis luce muchísimo, y lo hacéis muy bien. Gracias a ti y a tu equipo. Gracias, sí, te has de recibiros. Vamos con los che, vamos con los cheques que se nos van sí, sí. y no puedo hablar con ellos porque luego ya iréis para adentro y va a ser imposible. Bueno, nuestro gran cheque malagueño además, que te seguimos por las redes, por todo el sitio. ¿Cómo ha sido este proyecto? Bueno, porque son bien. muchos niños. La verdad que es un placer cocinar con tantos niños. Ver niños, la verdad, que están pasando un mal momento y que durante un rato se olvida de lo que están pasando, y la verdad que muy contento. también el comer bien, ¿no? El un poquito de quitarnos esa. Eh, que tenemos ese concepto de que los niños están muy obesos y tal, y aprender a comer sano y a comer no, yo bien. Yo creo que los niños de hoy. Yo creo que los niños de hoy no es que sepan comer, pero sí saben lo que quieren, ¿no? Y hoy hemos estado cocinando verduras. Eh, ...pescado, cosas muy sanas y se la han comido sin ningún problema la verdad. ¿Cómo se lo cocinar con ellos, ese aprendizaje, preguntas que han hecho? Se bueno, sabes qué pasa? Que están ellos, ellos están muy cortados... ...porque bueno, nos ven ahí como los super chefs y están como con miedo ¿no? Yo creo que al rato de estar cocinando se les quita el miedo... ...y hemos acabado riéndonos y pasándonos bien, que es lo que venimos la verdad tus proyectos. Bien, añadir? bien, todo bien, la verdad, todo muy contento con aponiente con el restaurante y con las cosas que estamos haciendo y muy contento. ¿Algo nuevo así que nos pudieras Bueno, no, estamos ahí centrados con el restaurante ahora mismo, muy centrados. Muchas gracias. Un placer, hombre, encantado. Gracias. Bueno, qué lujo estar con los che aquí tan de cerca, ¿eh? Porque vemos mucho por la tele, participando de muchas cositas, pero tenemos tan, tan cerquita, la verdad es que es un privilegio aquí en Marbella. ¿Cómo ha sido esta jornada? ¿Qué tal ...bueno pues muy buenas lo primero y la verdad es que muy bien... Eh, ...bueno pues como todos los años ¿no? ...ahora comentábamos hace poquito por aquí entre nosotros que... ...o qué suerte poder volver a repetir esto año tras año... ...que, que bien que tanto Pilar como Ángel como Grupo como Lima... ...sigan desarrollando este, este evento y para nosotros es, es mágico... ...es mágico por muchas cosas... ...porque ayudamos, porque nos juntamos, porque compartimos... ...porque nos lo pasamos bien y, y bueno y sobre todo... Eh, ...lo principal ¿no? que es recaudar dinero para... ...para esta asociación y poder ayudar a, a esa gente, a esos chavales. ¿Qué cree que habéis aportado a estos niños y los niños a vosotros? Bueno, felicidad, ¿no? Yo creo que básicamente lo que nosotros podemos aportar en estos momentos... ...con las cosas que hacemos aquí es un poquito de, de felicidad, ¿no? Es ese ratito en el que ellos se sienten parte importante, protagonistas en todo momento... ...y, y yo creo que eso, en los momentos que, que, que puedan estar algunos de ellos, pues es, es básico para ellos. ¿Algún proyecto futuro que nos pueda bueno, eh, seguir trabajando. Yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, sí que tenemos muchos proyectos en la cabeza, muchos proyectos que están ahí, que esperamos que vean la luz en algún momento, pero ahora básicamente lo que tenemos es desarrollar lo que estamos haciendo y, y seguir trabajando muy duro. Muchas gracias, enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Bueno, nada más que hemos hecho entrevistas hasta ahora... A ...los hombres, los chefs, Elena también... ...una de las grandes, grandes que nos encanta... ...Elena, qué placer poder tener tan cerca... ...y hablar directamente... ...cómo ha sido esta experiencia, buenas tardes. Buenas tardes, eh, no es la primera vez que participo... ...pero para mí es un, un momento muy esperado del año... ...porque realmente es precioso... ...es una cosa que está, aparte de muy bien organizada... ...en este hotel tan maravilloso... ...pero luego también... Es muy emotivo y luego encima nos eh, podemos demostrar un poco con nuestra profesión solidaridad. Y no solo solidaridad, sino también enseñar a los niños a comer bien. Es maravilloso. ¿Tiene un poco de los platos que elaborado? Sí. A mí me ha tocado en el grupo de rollitos de primavera con ensalada, con un poco de pasta, con frutos secos, con aceite de oliva virgen extra. Ha estado... Muy bien, entonces, claro, había que hacer desde todas las preparaciones, picar cebolla, era muy divertido porque alguno, pues algún niño lloraba y tal, pero por la cebolla, y pero luego todos muy involucrados. Y cuando las cosas se hacen con ganas, salen mejor. Eso es así, pero en equipo, verdad? El trabajo en equipo y ver toda esa energía junta, yo creo que ya fluye de por sí. ¿no? Sí, luego también es muy bonito que vengan los niños, luego también había algunos padres de los niños, ¿no? Que muchas veces, pues en este tipo de eventos te sale un poco la rama infantil que llevas dentro, ¿no? Entonces, eh, eh, lo hemos pasado muy bien, hemos sacado un montón de fotos, luego también... A mí lo que me ha gustado es que luego hasta hemos recogido, porque claro, hay que enseñar todo, desde comer bien, los principios básicos de una sana alimentación, pero luego no es cocinar y ya está, ¿no? Y, ...y lo hacíamos todo en, en conjunto... ...y ha sido precioso... ...muchas gracias Marbella por invitarme a esto. Muchas gracias también a ti por participar... ...y hacer felices a tantos niños... ...y a nosotros también nos hace felices... ...que estéis aquí, muchas gracias. Ale. Muchas gracias y bueno, a ver cuando vengo a Marbella... ...también un poco de, de vacaciones... ...porque es una tierra increíble... ...yo me acuerdo, yo solía venir de pequeña... ...con mis padres aquí de, eh, ...a mi padre le encanta Marbella... Y, ...y tengo un recuerdo de la infancia en Marbella impresionante. De la gastronomía de Marbella, ya que habla de, de esa experiencia... ¿Cómo, ...¿Cómo ha sido para ti? ¿Te ha valido de algo también en tu trayectoria profesional? Por supuesto. Sí, por ejemplo Andalucía está muy presente en, en, en la cocina de toda España... ...porque tiene unos, unos principios, pues qué decir, de los, de los eh, salmorejos, de los gazpachos, de los pescados... ¿no? ...que, que es, es la utilización de la OOB, entonces eh, es, es muy, muy completa eh, la cocina de por aquí... ...y luego también pues, los vinos, qué voy a decir de los vinos, ¿no? que, que también me encantan... Y, ...y también los tenemos en la carta del restaurante Arzac... ...y la cocina de aquí está muy presente... ...en todos los cocineros de España. Pues mira qué bien, ¿no?... Toda esta que has hecho. ...me encanta que tengáis cosas aquí también de Andalucía... ...gracias Elena. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, vamos a hablar con Enrique Berber... ...que lo queremos muchísimo... ...Enrique, voy a decir, qué que te ha parecido... ...esta puesta en escena con tanto che... ...tanto Hombre, me... niño... Desde anoche, que estoy disfrutando con todos los cocineros, algunos que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, pues la verdad yo creo que es el sitio idóneo, el, el lugar, en Benavís, eh, el marco, es de los grandes hoteles que tenemos en la Costa del Sol, y que se haga aquí lo de los Chefs al Chindre, para mí me ha parecido que es, es, es el acierto pleno. Aquí hay tantos che, ¿no? que son 40 che. Cada uno de un sitio, de un lugar... Y han de venido ahí? de toda España, han venido de toda España, por eso te digo. Un acierto pleno. Y los niños, fíjate, no sé si te habrás, tú tenido ocasión de verlo en así. Bueno, eso todavía no lo sé, eso ya luego lo descubro. Si tuviera que enseñarle un plato a un no. niño, empezaría por vegetales, verduras... si yo no sé guisar, si yo no sé guisar, ¿cómo voy a hacer un plato a un niño? ¿No le recomendaría empezar por algo? ¿no? Uy, no, yo no, que se pusiera a mi lado a guisar, no. Y menos si está, la, si está la madre o el padre, porque yo ensucio tanto una cocina. Cuando me pongo a hacer algo, que entonces me iba a llevar la, la riña del niño por no hacer bien el plato y del padre o la madre por haber ensuciado la cocina. Así que no yo entro. Ahí. Y a los chelos, que más de ellos, el orden que lleva, eh, que lo tienen todos eso, siempre. Están cocinando todo súper limpio, es una maravilla. Todo limpio y hasta ahí llego. <risas> crítico, ya otra Gracias, cosa. Ya. Gracias, Enrique. Gracias, a ti hasta, hasta luego. Bueno, Diego, es otro de los grandes chefs que han participado en esta jornada, que ha sido, yo creo, una experiencia bonita, ¿cómo la definirías? Es una pasada, poder disfrutar junto con los niños, poder hacer estos talleres y hoy hacer esa gran gala, ayudando una buena causa, eso no, no, tiene, no tiene precio, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntame la experiencia eh, con los niños, ¿qué platos había elaborado? Bueno, eran, varios, eran varias mesas, cada, varios chefs nos distribuimos y cada uno tenía que hacer algo diferente. En mi caso tocó hacer unas brochetas de fruta, luego a los compañeros unas tartaletas, una ensaladilla de patata. Entonces fue bastante entretenido para que todos estos niños pudieran a, a cocinar y ver cómo se puede hacer algo sano, rico y divertido. Pero cuéntame alguno de tus proyectos de futuro. Bueno, ahora mismo esperamos que pasar un buen verano con bastante trabajo y ya después, eh, como las hormiguitas, ¿no? Pasar bien el verano para después el invierno estar tranquilos. Buena filosofía, Diego. Gracias, enhorabuena. Gracias. Dani Carrero, uno también de los grandes che, que hemos visto aquí en el fotocol, posando, que lo posas divino, ¿eh? Bueno, no, no es lo mío, pero bueno, hago lo que puedo, hago lo que puedo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Bueno, una experiencia maravillosa. Al final, todo lo que sea poder sacar a los niños de su día a día que es que es complejo y a la familia vale también muy importante y sacarlas es a nosotros somos los que ganamos en esto o sea al final parece que ayudamos pero todo lo contrario nosotros salimos mucho más reforzados y a ellos pues les hacemos que la mañana sea divertida y, y si ahora encima en la gala sale algo de dinerito para apoyar pues es divino bueno en tu mesa qué es lo que se ha cocinado ahí qué es la... bueno nosotros traemos un plato que es una ostra esparragada ...con mantequilla anchoa vieja, ¿vale?... ...es un plato muy malagueño... ...de la esparragada típica malagueña... ...y bueno, esperemos que guste... Bueno, ...seguro que sí, va repetirías la experiencia? Sí hombre, por Dios, seguro, vaya... ...ya estoy apuntado, ya estoy apuntado para el año que viene... que yo entre vosotros conocéis todo, ¿no?, yo creo... ...sí, bueno, para nosotros al final somos una familia... Eh, ...aunque haya gente de Asturias, de Barcelona, de Madrid... Al Final todos somos amigos y nos vemos en muchos eventos y estos eventos hacen que nosotros encima reforcemos más la amistad viéndonos y si es por una causa tan bonita como esta siempre estaremos seguro. Proyecto que nos pudiera no no, hay, no no hay ningún proyecto no no pienso tengo tres restaurantes como ya sabéis la cosmopolita que sigue siendo ese, ese esa primera casa de comida que montamos con una ilusión enorme Caleja que, que es un poco pues ese pequeño buque insignia que está ahora pues, sonando más, y la Cosmo, que es la última casa que hemos abierto, con una felicidad absoluta. Pero ahora mismo hay que dedicarse a ellos y a la familia. Mucho trabajo, gracias. Mucho trabajo. Pues que vaya todo bien, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Cristina Cuadrado, que es la presidenta de esta bonita fundación, Pequeños Deseos, y bueno, pues encantada de conocerte, no tenía el placer, y bueno, fíjate que pues tan en escena, lo esperabas así, cuéntame un poquito. No, bueno, de... la verdad es que estamos impactados, ya ha sido impactante esta mañana, ¿no? más de ciente, 150 niños eh, disfrutando de un taller maravilloso con todos los chefs, y, y lo de esta noche, pues os podéis imaginar, para nosotros es un apoyo enorme, eh, sentimos el calor y el cariño de toda la gente de, de, de Málaga y de España en general con, con todos los chefs que han venido y al final bueno, pues nos va a permitir ayudar a muchos niños ¿no? y cumplir sus sueños para que les llegue realmente el apoyo emocional que necesitan. ¿Cómo fue montar la fundación? Pues bueno, llevamos 23 años y en el fondo veíamos que la parte médica estaba cubierta ...pero era importantísimo también reforzar la parte anímica... ...al final todos, ¿no? si estás anímicamente más fuerte... ...afrontas cualquier situación mucho mejor... ...y entonces muy en colaboración con los hospitales... ...nos determinan qué niños anímicamente están más bajitos... ...les conocemos, les invitamos a soñar... ...que no pueden perder la capacidad de soñar... ...y, y llevamos a cabo su deseo... ...y eso es una inyección de combustible importantísima... ...para seguir luchando, tanto para los niños... ...como para sus padres. ¿no? Esta noche no sé en total cuántas personas... Eh, asisten a esta... Pues yo creo que como unas 300 personas, o sea, que la verdad es que el, tanto Pilar como, como Ángel son unas personas muy especiales, ¿no? que, que, que cada año lo hacen para una ONG, tener este aspecto solidario me parece que es importantísimo, no, por supuesto, el, el, ¿no? el, el compartir la alimentación que es eh, importante, pero que además le den este punto solidario, pues ayuda al final a muchos niños, ¿no? Fondos recaudados, eh, ¿hay ya un destino? para. Pues mira, eh, nosotros trabajamos en muchos hospitales en España y nos parece que ya que estamos en Málaga, qué mejor que destinarlo a los niños con los que trabajamos en el Hospital Materno-Infantil de, de Málaga a, para cumplir sus deseos. Así que es una inyección buenísima para nosotros para poder seguir, la verdad. Muchas gracias, encantada. Igualmente, muchas gracias a vosotros. ...y al cámara también... <risa> ...hablamos con Don Fernando Alfaz... ...y que bueno, este año esto lo estoy viendo un poquito... ...como decíamos, los toros de la barrera ¿no?... ...porque siempre desde el principio... ...desde los comienzos lo hemos seguido ahí en Los Monteros... ...y bueno, hoy lo estás disfrutando ¿no?... ...porque no tiene que estar revisando... ...como otros años, hoy a a todos ...bueno, primera edición Chef for Children... ...que no estoy trabajando... ...estoy como invitado, disfrutando de la fiesta... ...y sin tener que estar pendiente de qué hace todo el mundo... ...que está aquí trabajando... ...que bueno, la verdad que en Los Monteros... ...tampoco tengo que estar muy pendiente... ...porque en Los Monteros hay un gran equipo profesional... ...y ellos, ellos ya saben lo que tienen que hacer. siempre has sido la cabeza ahí visible... ...y siempre has estado... ...pero fíjate que qué bonito no reunir a tantos chefs... ...y tantos niños, ¿no?... ...porque además es concienciarlo a comer sano... ...a comer bien, ¿no? Bien sí, esta es una gran idea de Ángel y Pilar... ...que promovimos desde el primer día del Momento 1... ...desde Marbella, desde Los Monteros y bueno pues... ...ya estamos en la cuarta, quinta edición creo... ...este año aquí en Villa Padierna, ...un estupendo lugar también para celebrarlo... ...y con mucha ilusión y, y apoyando... ...siguiendo apoyando este gran evento. Muchas gracias Fernando, sabes que te apreciamos mucho... ...y que siempre nos encanta también que nos digas unas palabras... ...así que siempre te felicitamos... ...por siempre lo bien que lo haces todo... ...y que esperamos verte muy pronto también otra vez... ...muchas gracias a vosotros... ...sabéis que también os aprecio a vosotros mucho... ...un abrazo muy fuerte. Bueno, si hay alguien que sepa de cosas sanas... ...de niños, de chet... Eh, ...de puestas en escena es Paco... ...así que hoy también te tocaba decir unas palabras Paco... ...¿cómo ves todo, todo está puesta en escena? Bueno, la verdad es que es genial... ...eso es un escaparate idílico... ...espectacular y bueno, muy contento de estar aquí... ...de poder aportar nuestro granito de arena... ...que colaboramos con el audio... ...con este proyecto tan maravilloso... ...y la verdad que muy contento, hoy disfrutando un poco más tranquilo... ...disfrutando de los amigos... ...porque la verdad que somos todos conocidos... ...de muchísimos años y, y bueno... ...estas ocasiones bueno pues para, para... charlar, para tomar una copa de vino... ...y para intercambiar opiniones... ...y, y, y a veces trabajar también. Yo me acordaba cuando decía que esto también es para... consistir a los niños comer sano ¿no?... ...y me acordaba de todas las cosas que hacía también con los niños... ...en la escuela, de llevarlos a los huertos, enseñarle todo lo que era la naturaleza, que no que parece que, que las frutas salen en un libro, o que no sabemos de los niños. Pues Exacto. No, ahora mismo, además, estamos en pleno, en pleno, desarrollo de la acción de con el adi al cole, eh, que es una acción donde acercamos, como tú bien has dicho, los niños al, al huerto y luego los llevamos a la nave y hacemos una cata. Y la verdad que bueno, pues ya llevamos cerca de 300 niños de Marbella y San Pedro que han podido disfrutar de esa experiencia y el resultado. es. ...maravilloso, los niños se van muy muy contentos... ...luego le llevamos su fruta de temporada... ...le hablamos de la importancia que es... ...consumir productos de cercanía... ...la importancia de, de, bueno, de apostar por lo nuestro... ...por nuestro entorno... ...y la importancia de comer sano, ¿no? ...que es quizá lo más, lo más importante... ...porque, bueno, la verdura debe ser un 80% de nuestra alimentación... ...para tener una dieta sana y saludable, ¿no? y así que nada muy contento y bueno la verdad que, que con muchísimas muchísimas acciones ahora empezamos con otra también que es un concurso de verduras, de cocina vegetal que la desarrollamos justo cuando termine con el lado de alcohol. y bueno no, no paramos, la verdad que no paramos, pero contento. que tenemos que vivir también esa etapa, ¿eh? Tenemos que seguir todo. <risa> Por supuesto. Los que ya mismo empezarán también. Ya empezamos allí a sembrar, ya empezamos allí a sembrar tomates. Eh, ...del tomate castellano, hemos sembrado cerca de 15.000 plantas... Y, ...y bueno, la verdad que muy contento, esperanzado un poquito a que... ...a que llueva un poco y nos facilite el poder tener agua... ...y que nos garantice tener agua para todo el proceso... ...que necesitamos para regar esos tomates... ...y, y bueno, pues un poquito ahora puesto en mano del, del tiempo... Que, ...que también toca y, y la verdad, pero bueno, contento... ...y esperanzado de que, de que va a ir todo bien. Muchas gracias, enhorabuena Paco. Gracias a vosotros, gracias. Hablamos con Ignacio Carmona de Sabora Málaga, vamos a ver qué le ha parecido toda esta puesta en escena Ignacio Carmona, que siempre está ahí con Sabora Málaga, que a mí me encanta, que cada vez más se ve en más sitios. Sí, consume habla... mucho Málaga, consume mucho Málaga. Bueno, hay que hacerlo quedando de pecho. Pues nada, pues, pues me parece que es un evento alucinante lo que están haciendo congresa, con concretar a tantos chefs. ...de toda España, con tantas estrellas... ...cocinar para una gala como esta... ...y todo por el bien de los niños... ...la verdad es que ver a los niños esta mañana... ...ha sido muy emocionante... ...segunda vez que vengo y espero venir mucho tiempo. Ay, mi bueno, con tantos sabores que tiene Málaga... ...habrá sido, vamos... ...súper dulce, súper dulce, muy dulce... Bueno, ¿no? sí. bueno, ¿no? sí. ...muy y sabroso. Es Muchas gracias, Muchas gracias. gracias a vosotros. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo ha es, vivido es, es, es, es, es esta experiencia? Pues una experiencia maravillosa... ...como todos los años... ...tenemos el placer de participar y de compartir con los niños un momento que para ellos sin duda es muy especial, pero para nosotros también lo es, porque, porque nos enternece, porque nos hace ser un poquito más solidarios y tener conciencia de que hay unas personas que, que necesitan y que disfrutan de nuestra, de nuestra participación, nuestra ayuda, y a través de la cocina podemos arrancarles una sonrisa. Ha sido maravilloso. Pues mira, nos ha tocado hacer unos sándwiches y hemos hecho unos sándwiches estupendos. Con unos aguacates aquí de aquí de Málaga, y luego hemos hecho un poquito de salmón, hemos hecho otros sándwiches que llevaban un poquito de, de pavo, algunos solamente vegetales, y lo han disfrutado muchísimo. Ha habido creatividad y se han comido casi todo. Pues mira, de mi proyecto futuro es celebrar este año los 30 aniversarios del cenador de Amos, el 30 aniversario del cenador de Amos. Cumplimos 30 años, abrimos el año 93 y es algo pues muy emocionante y que estamos preparando pues con mucho cariño. Pues enhorabuena. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, realmente son unos expresarios los que vamos a hablar con ellos. Increíble, ¿no? Vieron aquí, apostaron por Marbella, por la Costa del Sol. Nos dan una buena gastronomía, eh, nos hace de sacarnos la sonrisa. Ellos son Humberto y Noelia también. Pues encantado de saludaros y fijaros, ¿qué os ha parecido esta puesta en escena? ¿no? Bueno, nos parece increíble y claro, como no, nosotros somos de gremio, acá teníamos que estar apoyando, ¿no? Todo lo que sea colaborar, apoyar a esta iniciativa, nosotros siempre nos encanta, nos encanta, estamos muy orgullosos. Cuando Humberto, antes de, con el tema de la pandemia, me decía, nosotros que hemos venido aquí a trabajar, nosotros no queremos que nos den una paga, queremos trabajar, queremos que todo el mundo disfrute de nuestra gastronomía, de nuestro buen hacer, y así lo lleváis en esa línea. Dice eh, no, no, yo ya no quiero trabajar. <risa> me equivoqué, me di cuenta. Que... <risa> no, sí, sí, la verdad es que, es que estamos muy contentos. Y... Estamos muy contentos, estamos abriendo un restaurante nuevo, el eh, la, la, la y que es lo que te comentó Noel la otra vez y ahora también un poquito. Estamos muy felices, hoy estamos viendo eh, la carta por primera vez, ya diagramada y todo, y es maravillosa. La jefa acá, maravillosa. Son ustedes niños también, ¿no? Y me comentaba bueno, pues que esto ha sido un poquito el concepto de concienciar a los niños de comer sano, que eso es algo que siempre vosotros lo habéis vivido. Siempre. Siempre, incluso en nuestro menú de niños siempre incentivamos a una comida sana, no siempre patatas, chips, eh, nagues, no, siempre tenemos un menú opcional para papás que están concientizados y tengan una opción, porque a veces va a sitios que solo hay comida, siempre hay lo mismo para ellos, ¿no? que si vamos a Puerto Banú y visitamos vuestro restaurante, es como viajar por el mundo, porque podemos ir a Argentina con, disfrutando de esas carnes argentinas o de un mexicano comiendo algo picante. También, eh, no, eso es Una oh, heladería. Este año, eh. este año la carta de la Catrina está maravillosa, la verdad que hay que ir, ¿Qué planos, hay que probar. Bueno, eh, tacos de arrachera, pues, pues, pues, pues, pues eh, puedes comer por ejemplo eh, las pajitas que están maravillosas, te las armas vos con una salsa increíble. Este año estuve un mes en México aprendiendo aprendiendo el tema de gastronomía mexicana para aportarlo ahí y eh, estoy muy feliz, estoy muy feliz con todo lo que tenemos, con todos los restaurantes, todos, todo, todo. Por favor. Todo tiene una esencia nuestra, todo tiene un poquito de nosotros o mucho de nosotros son sí, partes son partes son pardes. Bueno, son como hijos lo que hemos incorporado ahora que ha sido como un producto de marketing por así decirlo eh, tapas tapas al nuevo restaurante la la la porque hemos puesto la la la como ya veremos y al final vamos a poner tapa con un toque francés pero tapas el la la ganó el festival también eurovisión es la canción de la, la la o sea que va a tener mucha... mucha, cosa montaña, mucha... Lo, oh, sí, lo sé, lo sé, está, la está, la está, la, está, está, está, tenemos un montón de... La la la. No, eh, te lo muestra, te muestra cómo es la personalidad del restaurante. Un restaurante muy fresco, muy fluido, con una carta eh, diversa, pero muy, muy bonita, muy, muy exacta en lo que nosotros queremos, con platos testeados, con platos probados, con platos... Eh, ...con platos preferidos de nosotros... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...estamos muy contentos con el resultado, muy muy muy. Enhorabuena, felicidades, no, esperamos, claro que sí. Bueno, sí, es un chef también aquí en Marbella, muy querido... ...Pago del Río, con su estrella Michelin y todo, que consiguió... ...y ahora trabajando también en un restaurante de prestigio... ...y que, bueno, para nosotros es un placer siempre verte... ...y poderte entrevistar, ¿cómo es esta experiencia para ti? ...pues bueno, para mí es un honor que me hayan invitado, ¿no?... ...aquí están cocinando todos los restaurantes, los restaurantes de Michelin de Málaga... ...para una, una buena causa... ...y bueno, pues todo lo que sea aportar un granito de nera para, para... ...para los más pequeños, pues encantado. Diego, fíjate que tú hacer tu estrella Michelin... Y ...hoy juntáis mucho che... ...que imagino que os conocéis todos, como una gran familia. ¿no? Pues sí, al final, bueno, no, aparte de eso, pues nos, nos conocemos todos... ...nos ayudamos y, y... bueno, y en el momento que bueno, que nos ha llamado en este caso... ...ha sido Pilar y Ángel para... ...para el evento pues en ningún momento lo hemos dudado... ...y aquí estamos todos pues apoyándonos. Bueno, qué, qué elementos habéis cocinado hoy? ¿Qué, qué, qué... Pues bueno, pues al final me pidieron... bueno uno de los platos más emblemáticos, más conocidos... ...que nuestra sopa de maíz... ...con el mojo de aguacate asado de las verduras encurtida ...y bueno, va a ser uno de los primeros platos... ...que vais a poder probar... ...y bueno, yo pienso que a la gente pues le va, le va a encantar. ¿Qué piensas que, que los niños han aprendido de ti y tú de ellos? Que al final, ¿no? Bueno, en al, equipo. bueno, al final, por lo que el estar con ellos, bueno, son son niños que, bueno, con, con enfermedades terribles, ¿no? Como son cáncer, leucemia y otras enfermedades, pues al final lo que te, ellos te dan, pues son la, la alegría de vivir y bueno, pues que, que hay que disfrutar al máximo la, la vida, estar rodeado de, de la gente que quieres, de tus amigos, de la, de la familia y, y bueno, y, y disfrutar al máximo posible todo lo que se pueda la temporada porque ya habéis arrancado ¿no? Ya... pues bueno arrancamos empezó justamente antes de Semana Santa y la verdad que es una locura ahí pues la verdad que no hemos parado de, de trabajar y se espera una temporada muy buena Muchas gracias por atendernos y felicidades por tu trabajo gracias. a ustedes por por vuestro apoyo hablamos con Juan Diego que es un granadino con mucho arte y está elaborando unos platos que sí, también es de Salamanca. muy interés ¿Eres de dónde? De Salamanca Pero tiene un apellido de granada, de granada ¿no? sí Haranay. Haranay, que nunca lo habíamos escuchado. ¿Y qué estás elaborando? Estamos Cuéntanos. elaborando sashimis, makis y, y nigiris de atún y toro. Todo de la empresa Valfegó, que es una empresa de Barcelona que hace preparar atún para... ¿Para sí, para... ¿Para o sea, es el mejor, el mejor atún que, que existe en el mundo. Tiene una pinta buenísima, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El mejor atún que existe en el mundo. Un plato como muy oriental, ¿no? Ver, claro. ¿no? O sea, plato, pues, nigiris son japoneses, todo. Cocina japonesa. Pero cuando está tú puedes hacer lo que quieras, es el mejor atún del mundo, atún no, no, bolfejó. No, se falta probarlo, de ¿no? De la empresa Bungin Food, bueno, pues, nada, ¿vale? Pues, claro, de Málaga, pues, empresa Bungin Food, Málaga, no, de Luis Bandera. Bueno, enhorabuena. Ahora lo ¿Tienes? probamos, por ¿eh? Favor. Gracias. por sí. favor. <risa> Hablamos con Luis Bandera, que es un malagueño muy resalado y nos va a hablar de este producto. Como empieza ya tenéis muchos años, ¿no? La empresa. ¿no? Sí, la empresa cumple 50 años. Eh, bueno, eh, nació en Cantabria, en Santander y bueno, eh, empezaron cultivando mucho tipo de pescado y, y, y mariscos y se especializaron en la lubina, en la lubina de gran tamaño vale, se fueron a Canarias, allí criaron la mejor lubina atlántica que es la que tenemos hoy aquí en el evento Hay una urna con la lubina, ¿no? Tenéis ahí, ¿no? Sí. Tenéis ahí... Esa lubina tiene cuatro años de vida, una, unos tres kilos aproximadamente y bueno, es una gran lubina con mucha grasa infiltrada y libra arisaki y es magnífica todos elaboráis vuestra empresa con este bueno, yo trabajo mucho con ello trabajo en otros eventos, pero sí, siempre trabajo con, con esta lubina, porque me parece una gran lubina, hace poco hice un evento en Estoril, en torneo de tenis y bueno, hacíamos como 6.000 piezas al día, de los cuales seguramente 2.000 fueron de lubina bueno, y hacéis catering, ¿no? también, ¿no? Sí, hacemos catering, hacemos bodas, hacemos formaciones hacemos cenas privadas sí. nos encargamos a todos sí, felicidades, enhorabuena, gracias Gracias.